El día de hoy estaremos recreando este estilo de Katrina para el Día de Muertos. Así que quédate a ver el video y no te vayas. Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video aquí a nuestro canal Makeup Andy's Glamour. Bienvenidas para todas las chicas nuevas. Yo soy Andy. Y pues para las chicas que ya tienen tiempo aquí con nosotras, bienvenidas de nuevo. Espero les guste el contenido de este canal y se queden, se suscriban y compartan con todas las comadruques que ustedes crean que les interese este contenido de este canal Para que pues todas aprendamos un poquito más Se queden y compartan con todas las comadruques que ustedes crean que les interese el contenido de nuestro canal Y comenzamos con los videos típicos de esta época de temporada de Día de Muertos y de Halloween El día de hoy estaremos elaborando una catrina en nuestra mitad del rostro para que todas aprendan y pues ya saben, en varias partes del mundo desfilan los niños o desfilan personas también mayores y pues así no necesitas andar yendo a pagar para que te hagan tu catrina, te maquillen tu rostro así tú lo puedes elaborar en tu casa así que te estaré elaborando una hermosa catrina en la mitad de tu rostro para que puedas hacerlo para este día de muertos y no necesites gastar de más, así que comenzamos, no te vayas y quédate a ver el video Bien chicas, comenzamos con nuestro maquillaje de Día de Muertos, que es una catrina, solo la estar haciendo en la mitad de mi rostro. Yo ya tengo mi rostro preparado, como pueden ver, ya traigo lo que es mi eh, preparación antes de, antes de cualquier maquillaje. Como siempre les he recalcado, ustedes saben que tenemos que tener una rutina de cuidado del rostro. Yo traigo ya mi rostro lavado, hidratado y con mi primer que más se le acomoda a mi tipo de rostro. Aquí les estaré dejando arribita, por ese lado, por este lado, a ver, no sé no, bien, no, pero aquí arribita les estaré dejando el incito al video de maquillaje básico donde les estaré explicando lo de primordial de, de, para un maquillaje. Y pues espero que les sirva. Eh, y pues como les decía, yo ya tengo mi rostro preparado. Ya traigo mi cara limpia, mi primer, mi hidratante y mi base de maquillaje que no es la que típicamente utilizo porque yo utilizo un tonito más abajo. Pero ahorita opté por utilizar un tono más claro que el que normalmente utilizo, yo estoy utilizando este de infalible 24 horas, que como pueden ver es un poquito más claro que mi piel natural, aquí mi cuello se alcanza a distinguir, para que esto le ayude a mi base que voy a poner, que es especialmente para maquillajes de este tipo, es esta cremita la que voy a estar utilizando para poder hacer esa tonalidad blanca en mi rostro, y pues obviamente en este lado del rostro voy a hacer un maquillaje básico para que mi rostro pues se contraste con mi catrina, y pues todo el rostro se vea bastante hermoso. Bueno, vamos a intentar, ¿verdad? Que se ve muy hermoso Este, el día de hoy, disculpen mis ojos Pero vean, tanta desvelada De nueva criatura en casa Entonces, mis ojos están bastante Cansados, como pueden ver Pero pues, aquí seguimos, chicas Queremos eh, seguir compartiendo con ustedes Así que, no, omitan mis ojos Ya me puse gotitas y todo Pero alcanzo a notar en la cámara que no se me les quita Lo cansado, lo rojito Porque cuando no duermen bien, pues se ponen así como rojitos ¿Verdad? Pero, omitamos eso Bien, voy a comenzar a elaborar mi catrina. Así que ya no voy a hablar más y todo, solo empezaré a elaborarlas. económicos con cosas que tienes en casa como las sombras te pueden ayudar los delineadores de ojos como pueden ver y pues las pestañas nos ayudan bastante pues ya saben chicas si les gustó esta idea de Katrina no olviden por favor suscribirse a nuestro canal que aquí abajito donde dice suscribirse, pulsar la campanita para que cada que venga yo con mi toque youtube les notifique y no se pierdan ninguna idea, ningún videito ningún maquillaje y esto fue nuestro look del día de hoy, chicas, espero les haya gustado esta idea de Katrina para este día de muertos. No olviden, por favor, si les gusta nuestro contenido, suscribirte a este nuestro canal aquí abajo donde dice suscribirse, pulsar la campanita para que cada que venga yo con mi mitote, pues, YouTube te notifique y no te pierdas ningún videito ningún maquillaje, ninguna idea. Y no olvides también por favor compartir con la comadruquis, con la cuñada, con la tía, con la prima, con la hermana, con quien tú crees que le interese todo el mitote que armamos aquí cada semanita. Si lo recreas ya sabes no olvides etiquetarme en Instagram para poder ver qué tal te quedó, si te gustó y estar ahí interactuando entre todas. En el grupo también, aquí abajo les dejaré los links al grupo, a la página y a mi Instagram para que vayas y nos apoyes con mucho amor, suscribiéndote y compartiéndonos tus ideas. Y no olviden que ya viene nuestro sorteo para este día de Halloween. Estaremos rifando una cajita con bastantes productos que te servirán para recrear todos los loots. Así que no olvides estar al pendiente de nuestra página en Facebook, de estar en Instagram para que ahí veas las bases y puedas participar. Y no te pierdas esta gran oportunidad de ganar bastante maquillaje para que puedas recrear tus loots. Si tú vas empezando pues así no tienes que comprar y pues puedes empezar a recrear los loots que aquí te estamos compartiendo. Así que eso fue todo por el día de hoy chicas. Me alegra mucho estar de nuevo aquí con ustedes. Espero estar compartiendo un poco más cada día. Y pues el día de hoy aquí está nuestro bizcocho, por eso estamos un poquito ausentes, pero ya vamos a empezar a activarnos un poquito más, así que no olvides suscribirte y compartir con nosotros aquí estos momentitos. Y aquí abajito en la caja de información te estaré dejando los links a los productos que utilicé para que también te ahorres y puedas recrear este maquillaje para ti o tus niños ahora el día de muertos y pues no tengas que gastar pagando para que alguien más te lo haga que sale un poco más caro, así que no te pierdas el video. Y pues los links aquí abajo estarán con los productos y tú puedas recrearlo bastante económico, sin gastar de más chicas, como siempre les digo. Así que no olvides suscribirte para que no te pierdas con estos contenidos y pues todos los maquillajitos, todas las ideas que les estaré aquí compartiendo. Así que nos vemos el próximo videito. Muchas gracias por todo su apoyo. Besos, bendiciones y los veo el próximo video. Bye, hasta la próxima.